Ahora es el turno de Ana Hidalgo, presidenta de EdoFemco. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Oye, a... ¿Tienes que hablar más alto? Que se... vale. vale, vale, perdona. Soy profesora, proyecto voz. ¿El quién? Perdona. Porque te, te oye mejor. ¿Se me oye mejor? ¿Proyecto? Sí, <ríe> Bueno, muchísimas gracias al Partido Feminista de España por habernos invitado. Es la tercera vez que, que formamos parte de una mesa, así que es un, un gran orgullo para nosotras. Eh, no llegamos a contar con tres años de vida y poder estar aquí pues para nosotras es muy importante. Eh, cuando me comentó Cristina, a quien agradezco bueno, muchas cosas porque es un amor, eh, que aquí de lo que queríamos hablar es un poco de y ahora qué, eh, le dije perfecto porque tenemos clarísimo lo que queremos contar. Queremos contar eh, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué vamos a seguir haciendo las docentes feministas. Os he dividido eh, lo que os quiero contar en tres bloques. ¿Cuál es nuestra estrategia institucional, es decir, política? ¿Cuál es nuestra estrategia social para llegar a la ciudadanía? ¿Y qué estamos haciendo como estrategia internacional? A nivel institucional, lo que estamos haciendo es interpelar y además exigir formar parte de los eh, órganos consultivos en materia de educación. Queremos estar allí donde eh, ahora mismo nos estamos reuniendo. Queremos estar, eh, formar parte y que nos llamen los sindicatos para hablar de todo esto. Nos hemos reunido con bastantes sindicatos. He de decir que el único que nos ha recibido con los brazos abiertos y agradeciendo que estuviéramos con ellos es STEM, STEM Madrid. Otros no, otros STEM para nada. STEM Madrid por razones obvias que, que, toda, que todas sabéis. Eh, respecto a los consejos escolares también nos estamos reuniendo con los autonómicos y con el estatal eh, Fue curioso, solamente nos hemos reunido con el de Madrid antes de que se aprobase la ley trans Sin embargo en cuanto se aprobó nos empezaron a escribir los consejos escolares para darnos cita A partir de ahí parece ser que ya, ya se nos puede denunciar o algo así, ya tenemos voz y con el Consejo Estatal fue muy curioso que nos dieron cita hace muy poco, hace como diez días, eh, no, yo creo que un poquito más, Perdonar, como hace tres semanas estuvimos en, eh, estuvieron unas compañeras en, eh, hablando con, con el Consejo Escolar Estatal y dio la casualidad de que un, un grupo de asociaciones cuando vieron, igual que nos pasó a nosotras, la guía sobre coeducación que había salido, eh, que había sacado el Consejo Estatal, el Consejo Escolar Estatal, se echaron las manos a la cabeza, hicieron una carta y nos escribieron a Dofenco. Nosotras que estábamos también flipando, y dejadme que os lo diga de esta manera, eh, por supuesto en cuanto nos reunimos con el consejo estatal eh, el consejo escolar estatal se lo pusimos sobre la mesa porque han sacado una guía coeducativa que no quiere herir las sensibilidades y necesita incluir a todo el mundo para ser muy diversas y muy progresistas y eh, de lo que hablan es ya sabéis que la coeducación como como siempre estamos denunciando nosotras y lo hacemos en la coeducación secuestrada que por eso se llama así el libro lo que nos dijeron eh, lo que estaban diciendo en esa guía es que eh, la coeducación es la educación para la igualdad de todas las personas. Punto. Ya no se habla de que la coeducación es la herramienta que tiene el feminismo para emancipar a las niñas, emancipar a las, para que sean mujeres de pleno derecho y que sean estudiantes y ciudadanas, no de segunda, como son hoy en día, sino de, de primera. Así que nos vino muy bien tener esa reunión y además vamos a tener otra reunión con todas las asociaciones que eh, firmaron la carta que les pusimos sobre la mesa y vamos a tenerla en los, en los próximos días. Con lo cual hay que seguir haciendo todo esto que os voy a contar, pero es un placer poderoslo contar porque muchas veces se ven cosas pero no se ve la parte más institucional o política que hace DOFENCO y que hacen las compañeras sobre todo del grupo de representación a quienes desde aquí mando un saludo y un, y un cálido abrazo. Eh, también vamos a comenzar. Nos hemos estado reuniendo con los institutos de la mujer de las diferentes comunidades autónomas. Hemos hablado con la mitad, con la otra mitad ni siquiera nos han contestado. Hemos hecho dos rondas, seguimos sin contestación. Sabemos, intuimos por qué. Eh. Intuimos por qué, obviamente. Eh, y os puedo decir que tanto en los institutos de la mujer, en los sindicatos y demás, eh, normalmente hay tres respuestas. Por un lado, cuando nos reunimos eh, no tienen ni idea de lo que les estamos hablando. Otras veces eh, saben perfectamente lo que están haciendo y están de acuerdo con hacerlo, con meter ideas anti, eh, como dice Silvia Carrasco, anti-científicas en educación, utilizar eh, las aulas para inocular, además de las redes, las películas, los medios y demás, utilizar la educación para que los niños salgan pensando que eh, pueden, pueden, existen las almas y haber regresado a la edad media. Con lo cual... Eh, eh, lo, que, lo que hemos visto es eso, que perdonad, que había perdido el hilo. Hemos visto reacción de, no tenemos ni idea de qué nos están contando, reacción de, eh, lo que está, sois unas terfas, básicamente, aunque no te lo dicen porque es algo muy formal, ya sabéis, pero bueno, es lo que nos vienen a decir. Y luego también hemos tenido Institutos de la Mujer y STEM Madrid, que lo vuelvo a decir, que sí que están en nuestra línea, con lo cual, He de decir que, además de ser muy gratificante, sabemos que hay sindicatos docentes que, aunque eh, lo que están haciendo son políticas transgeneristas, sí que hay muchas mujeres feministas que están dando la batalla. Por favor, mujeres, no os vayáis de los sindicatos educativos, bueno, y de los demás tampoco, seguid ahí porque estáis dando la batalla. Eso sí lo sabemos. Y luego en los pasillos sí nos dicen si sí estamos de acuerdo muchas, pero la política ahora mismo y lo que se tiene que decir es lo otro. Así que bueno, estamos avanzando, eso sí se nota desde hace tres años ahora, sí se nota mucho. ¿no? Eh, también nos hemos reunido con el Ministerio eh, de Educación, con la, Secretaría, con la secretaria y su gabinete, eh, con la secretaria de, de Estado de Educación. Eh, nos negaron absolutamente que lo que estábamos contando fuera cierto, nos dijeron que eso no pasa en Educación. A nosotras, con el libro en la mesa, ¿no? eso fue lo que ocurrió, pero bueno, que sepáis que lo estamos haciendo, que no vamos a parar. Y nos da igual si nos denuncian y si tenemos que ser una de nosotras esa a la que denuncien y hagáis un crowdfunding para ayudar. Bueno, dentro de la estrategia institucional nos estamos reuniendo también con eh, los partidos políticos, eh, somos eh, grupo de expertas para ciertos partidos que quieren eh, por un lado derogar los protocolos trans, no sabemos si es verdad, si es estrategia política, nos da lo mismo, ahí vamos a estar nosotras para intentarlo, que no se diga que no estuvimos ahí. Y sí, que no se diga, sean quienes sean, del color que sean. Es una vergüenza que quienes no nos reciban o quienes nos digan que esto no está ocurriendo en las aulas, sean los de izquierdas y quienes nos estén pidiendo ayuda, sean los de derechas. Es una vergüenza. Pero ahí vamos a estar. El camino de cómo hacer la derogación de los protocolos, de las leyes autonómicas y de la estatal, afortunadamente lo conocemos, lo sabemos, lo están haciendo en otros países y lo expliqué y aprovecho para meter cuña el 17 de diciembre en una maravillosa mesa que también se hizo en el Partido Feminista de España, Bedla. Respecto a la estrategia social, tenemos muy claro que la manera de hacerlo es llegar a la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se entera de estas cosas, pone el grito en el cielo y esto se para. Y lo estamos viendo en los demás países. Por eso donde se está parando es donde antes empezó. O sea, esto se va a parar. Se va a parar. Así que sigamos, aunque nos hayamos llevado un durísimo golpe, sigamos adelante porque esto se para. ¿Qué estamos haciendo? Por un lado, tenemos una estrategia de trabajo. En Dofenco funcionamos por grupos de trabajo y vamos recopilando casos, haciendo informes, eh, haciendo bueno, el libro de que salió el 5N, la coeducación secuestrada, etcétera, no, todo eso para denunciar el transgenerismo en las aulas. Justamente hoy hemos sacado un informe sobre una guía sobre educación afectivo sexual de Canarias, que es verdad que tiene varios años, pero es que es, a la hora de elegir dijimos tiene que ser esta la primera. Ya lo hizo el Front en Valencia, nos encantó lo que hizo y dijimos esto en DOFENCO lo tenemos que asumir, que somos las, las feministas docentes y hay que revisar y denunciar todas las guías. ¿no? Entonces hemos sacado hoy el informe, eh, lo hemos pasado por, eh, por registro en, en el Cabildo Canario, nos intentaremos reunir, no sabemos si ocurrirá, por supuesto no nos hemos reunido ni con el Consejo Escolar Canario, por dos veces nos han dicho que no, vamos a volver a intentarlo y tampoco nos hemos reunido allí con, eh, con el Instituto de la Mujer. Eh, aún así, mirad el informe porque solamente las imágenes del informe, si os da así como pereza empezar, mirad las imágenes, solamente las imágenes de una chica eh, en ruedas, bueno una chica no lo sé, tiene tetas, tiene pene, eh, en una silla de ruedas rompiendo el símbolo femenino. ¿Qué quieren decir? O sea, solamente las imágenes del informe son, son brutales. ¿no? Entonces, estamos haciendo todo ese todo ese trabajo crítico con el transgenerismo, pero además estamos haciendo trabajos propositivos para que se sepa qué es la coeducación, cuáles son sus objetivos, sus contenidos y cuál es la metodología para que entren las aulas. Eh, ya sabemos que nuestras alumnas son alumnas de segunda y mientras no haya coeducación en las aulas lo van a seguir siendo pero lo que estamos haciendo desde DOFENCO es ofrecer cursos de formación desde las diferentes, donde sea casas de la mujer, que ayer hablaba con, con una casa de la mujer de, de, de, en Castilla-La Mancha, no voy a decir dónde por si se enteran los trans y nos boicotean pero estamos dando cursos de formación al profesorado en la, por deciros dónde he estado yo, junto a Andalucía en Cataluña también he estado o sea, estamos yendo allá en, en Aragón, allá donde nos llama para hablar de qué es coeducación, qué es la educación afectivo-sexual y cuál es la propuesta feminista para poder emancipar a las niñas. Así que estamos ahí a dos bandas, ¿no? Eh, igualmente la otra parte que ya no es tanto de grupos de, de trabajo y de investigación es la estrategia social que es estar allá donde nos llamen estamos hablando en radio en televisión eh, las redes sociales que tenemos aquí ahora mismo alguien retuiteando todo lo que se está diciendo esta tarde eh, tenemos una web maravillosa que llevan dos compañeras eh, además la presentación del libro que ya sabéis que se nos está boicoteando en muchos sitios eh, sido Silvia Carrasco y a Marina Pibernat no pudieron directamente presentar en una librería por las amenazas que recibió la librería. Las, barbari, las barbaridades que les dijeron a, a los libreros para que tuvieran que cancelar cuando estaban, estaban de acuerdo en hacerlo, ¿no? en hacer la presentación y luego la cosa más surrealista que, que, que, que ha ocurrido eh, es en Badalona que se va a hacer una presentación en un lugar del ayuntamiento y de repente eh, a ver si lo digo bien pero bueno, el grupo de Podemos Guayem-Badalona en común o una cosa así eh, de, de, le dice al ayuntamiento que eso es lo que va que va a haber una presentación que es transfoba, tal la librería se echa atrás por miedo eh, y entonces en el ayuntamiento claro les dicen, no, no, claro, aquí no se puede hacer porque como no hay librería no podéis vender y como ven, ven, venís a vender pues no lo sentimos, no hay librería. Pero podéis quedaros ahí en el rellano, en la entrada, quedaros ahí, bueno, ¿qué hicieron? Se quedaron. ¿Qué hicieron los transactivistas que estaban fuera gritándolas? Entrar. Se lió una, no sé si habéis visto... Sí, buscarlo en redes eh, porque está, lo grabaron todas nuestras compañeras. Pero para más Inri, encima, eh, este partido político, el Guayem-Badalona en Común, ha denunciado al Ayuntamiento de Badalona por no haber sido lo suficientemente asertivos con nosotras. Hombre, Hombre. en fin... Ya sabemos que estamos recibiendo muchas cancelaciones. Sabemos lo que eh, le ocurrió a, a Lidia Falcón, que tuvo que llegar a los tribunales. Eh, también sabemos que a Alicia Millares le han cancelado muchos libros. Pero también sabemos cómo, la, que lo quiero mirar para decirlo bien, la defensora del pueblo ha dado un toque al Ayuntamiento de Santiago por haber cancelado el acto de Alicia Millares. O sea, de verdad, que esto se va a ganar, que poco a poco se tienen que ir pronunciando. Y, bueno, y por supuesto a Amelia Barcarcel, ¿qué vamos a decir? ¿no? Hemos perdido a una gran consejera de Estado. Y eh, por último, en la parte de estrategia social, os quería comentar que por supuesto estamos dentro de la confluencia del movimiento feminista, así que trabajamos mano a mano con todas esas asociaciones, también con cualquier otra asociación feminista que, que nos no llame y con las madres de Amanda, ¿Vale? Las madres que forman parte de Amanda, que son unas grandes valientes. De hecho, como, como anécdota os contaré que cuando salieron las compañeras que se reunieron con la secretaria de, de, de Estado de Educación, salieron las de Dofenco y entraban las de Amanda. ¿no? Entonces dio tiempo por lo menos a decirle, uy, empezar duro, empezar duro porque no, no os van a creer. Empezar ya en alto porque al principio siempre empiezas que no sabes muy bien. Y internacionalmente eh, ya comentamos en el 17 de diciembre en, en la mesa que, que tuvimos aquí en el partido feminista eh, todo el trabajo que estamos haciendo con otras asociaciones educativas internacionales eh, tenemos la, las propuestas porque nos están pidiendo desde sobre todo desde women declaration international que ya hemos estado eh, tres o cuatro veces hablando en el feminist question time que hacen todas las semanas nos han pedido varias veces que por favor el libro salga en inglés porque somos la única asociación educativa feminista, contraria con el transgenerismo y por lo tanto solamente nosotras hemos podido sacar este libro ¿no? con, estos, con estos datos recogidos de primera mano. Eh, y bueno, todo lo que nos salga, que sea internacional, ahí estaremos. No, ahora mismo estamos empezando. Nos ha llegado una propuesta para entrar eh, en el Parlamento Europeo. Hay un grupo, hay un lobby feminista para poder echar atrás y revisar todas las leyes que tienen en las que ya se incluye todo el tema de identidad de, de género. Así que bueno, como conclusiones, eh, sí decir que desde luego en Defenco no tenemos miedo. Eh, hemos tenido muchos casos, tanto fuera como dentro, de mujeres a las que han intentado callar y no han podido ni siquiera en los tribunales como comentabais antes que no te veo, como comentabas, como comentabas antes. Así que, desde luego, no tenemos miedo, tenemos la razón, estamos muy cansadas, pero de la indignación, de la altura, de la rabia y de ver diariamente, diariamente lo que les está ocurriendo a nuestras alumnas en las aulas, porque nosotras que encima lo estamos viendo ahí mano a mano y estamos viendo cómo entran los transactivistas a decirles estas barbaridades y también cómo nuestros propios compañeros y compañeras transactivistas están haciendo esto en las aulas. O sea, que no se nos puede olvidar que no solamente vienen de fuera, que esto está dentro. Por mucho que nos digan en el Ministerio de Educación que esto no está ocurriendo. Así que aquí nos tendrán de frente y nosotras, por supuesto, siempre con las feministas. Muchas gracias.